Tenemos muchos clientes que utilizan la plataforma de Build Sales y cuando llegan a, a contratar el servicio con nosotros nos preguntan ok, ¿puedo hacer algunas pruebas antes de empezar a usar el servicio realmente? Por diferentes motivos, ya sea porque quieren probar la configuración de la tienda o porque todavía no tienen la tienda lista y no han salido a, a vender entonces quieren simplemente hacer algunas pruebas para ver cómo se van a ver los documentos o por cualquier otro motivo. Entonces, en estos casos hay que tener ciertas consideraciones para usar en los ambientes de prueba o de documentos no reales eh, o borradores en, en el caso de Vmail Sales con LibreDT. Y esas consideraciones nos gustaría revisarlas hoy día. Entonces, si estás interesado en automatizar tu eh, facturación con Vmail Sales, quédate en este podcast que te va a interesar. Para hacer la automatización con Vmail Sales, nosotros tenemos varios facturadores uno de esos facturadores el libre de té, ¿ya? es LibreDT que es nuestro facturador que usamos acá en Chile de todas formas nosotros igual tenemos otros facturadores que se pueden usar en Chile y también tenemos facturadores que se pueden usar en el extranjero este podcast se va a tratar de bill My Sales con LibreDT y ahí vamos a hablar de cuáles son las particularidades que hay que tener en consideración al usar la integración en un ambiente de pruebas eh, con LibreDT entonces eso es lo que vamos a ver hoy día con Catalina El, el caso de hoy día corresponde al, al caso de, de Vicente donde este cliente anteriormente, o sea, él ya usaba LibreTE, pero eh, tenía la integración antigua, ya que le, le, la integración que está directo con LibreTE, exacto, la que sí, conectaba la tienda de, o sea, la tienda que él tiene directamente con, con libret sin usar esta pasarela sí. que es Build My Six. Ya, todo esto, esa integración deja de estar funcionando ahora el 31 de diciembre de 2022. Sí. O sea, desde el 1 de enero de 2023, la integración ya no funciona. Sí, incluso no, eh, de parte del área de soporte, durante... No, re... no, no recuerdo bien si fue en octubre o en septiembre, que se revisaron las cuentas de los clientes que tenían... La eh, integración antigua. La integración antigua, sí, y se le, se se le, le, avisó. Se le avisó, sí, nos no, comunicamos es que, con ellos avisando de que esta integración ya iba a estar obsoleta y que pasaran a la migración. Creo de... que fue a mediados de septiembre, finales de septiembre, sí, porque había que avisarle con tiempo, porque al, al quitar esa integración, se, eh, ¿cómo se llama? Se, hay que hacer una configuración, que justamente sí. lo que me imagino pasó en este caso, que tenía la antigua y quería pasar a la nueva. Claro. Entonces, bueno, además de, de, de tener la antigua y pasar a la nueva, él quería usar el ambiente de prueba. Entonces, eh, me parece que ya me hablado un poco sobre el ambiente de prueba cuando hablamos anteriormente de, de las certificaciones, pero, pero igual, para estandarizarlo en, en este podcast, el ambiente de prueba es un ambiente que tiene impuesto interno, que es el ambiente de maullín Lo llaman ambiente de certificación también ellos. Claro, claro, sí. De, de hecho, si buscan por ambiente de prueba en, en Google, va a aparecer o lo va a redirigir a, a lo que es el proceso de certificación en impuesto interno, sí. Eh, entonces, este ambiente de certificación es un ambiente que tiene la plataforma de impuesto interno para que los contribuyentes realicen pruebas cuando, eh, bueno, no solamente cuando están en el proceso de certificación. Si bien este ambiente se usa cuando están en el proceso de certificación, pero de todas formas un cliente igual puede usar ese ambiente a pesar que no se encuentra en el, en, el, en el proceso de certificación. Claro, es que al final el objetivo de ese ambiente es justamente eso, porque tú hagas todas las pruebas necesarias para que puedas pasar después con tu software, uh -huh. se supone, el proceso de certificación. Ahora, por uh -huh. otros podcasts ya sabemos que el proceso de certificación en realidad lo puedes pasar con cualquier software porque no certifica el software, certifica, o sea, autoriza al usuario, simplemente. Claro. Entonces... Al contribuyente. Perdón, al contribuyente, al contribuyente, uh -huh. claro, al contribuyente. Entonces, claro, efectivamente, ese ambiente... Ahora, ese ambiente es distinto a al ambiente de producción, que sería el de sí, Palena. Totalmente son totalmente distintos Son totalmente distintos, pero la ventaja que tienen es que son funcionalmente iguales, o sea, hacen exactamente lo mismo. La única diferencia es que si tú emites un documento en Maullín, no tiene validez tributaria, y si lo emite en Palena, sí. Pero, desde Incluso punto de vista... Incluso visualmente, vi, que, que, que otra de las observaciones, entre la, la página de, de, de Palena de Impuesto Interno y la página de Maullín de Impuesto Interno, o sea, si ingresamos a estos ambientes las opciones están ordenadas en el mismo orden que está en palera y lo único que tiene diferente es que en el ambiente de Maullín tiene una franja arriba en color naranjo pero eso es lo único que la diferencia porque por ejemplo la solicitud de folio es lo mismo, la anulación de los folios también eh, bueno, todas las opciones que están ahí en, sí, el, sí. Creo, en, en esa página creo que hay alguna opción que no está igual pero pero sí, en general, en general son lo mismo eh, y, y lo otro es que también tienes el, no solamente esos dos, esos dos servidores, porque al final Maullini y Palera son los servidores de los ambientes de prueba y producción respectivamente, sino que también tienes el, el, el registro de compra. El registro de compra también tú tienes una versión de producción y una versión de prueba. Entonces, si tú emites documento, igual puedes ir al, al registro de compra y, re, y revisar las cosas que ha emitido. Y, y, es, claro, y es por lo que estamos hablando. O sea, son, hacen exactamente lo mismo. O sea, se envía el documento, se valida. Son exactamente igual. Ahora, eso no quita que en producción en producción con LibreTE tú puedes hacer pruebas, que también es algo que vamos a ver ahora. No con el ambiente de prueba directamente, vendiendo borradores, por ejemplo. Claro. Eh, ya, entonces, eso vendría siendo lo que es el ambiente de, de prueba, pero la consulta sería, ahora, ¿todos pueden usar este ambiente de prueba o hay un momento en, el, en específico en el que el contribuyente solamente puede usar el, el ambiente de prueba? Todos podemos usarlo. El único requisito, obviamente, como siempre en todas las facturaciones, está en el sistema y estar enrolado en el ambiente de prueba. O sea, por defecto, eh, uno no está enrolado. Todos los que están habilitados en producción con software de mercado, debiesen estar enrolados en el ambiente de pruebas, porque es eh, un paso previo para poder enrolarse en software de mercado. Y los contribuyentes que son del portal MIPIME de impuesto interno, uh -huh. el portal gratuito, ellos, ellos no están enrolados en el, en el portal de pruebas, pero se pueden registrar sin perder el acceso al portal de impuesto interno. Entonces, perfectamente pueden hacer pruebas también ahí y emitir documentos con un soporte de mercado, en este caso LibreDT, sin tener que haber pasado por ese, por ese lado. Ahora, cambiándolo un poquito, de, o sea, dejando un poco de lado lo, lo que es LibreDT y, y el ambiente de prueba, ahora quiero dirigirme a lo que es Bill my Sales. Entonces. Si yo estoy usando vilma My Sales y además tengo el ambiente de prueba, yo puedo testear Vilma My Sales también, porque son dos plataformas diferentes. Por eso a mí sí. me pregunta. Sí, sí, sí. A ver, si tiene el ambiente de prueba en LibreT. Sí. Si tiene el ambiente de prueba en LibreT y cualquier cosa que haga en Bill My Sales conectado con LibreT va a ir en el peor de los casos al ambiente de prueba de Impuesto No pasa nada, se puede probar perfectamente. Tú puedes tener en Bill My Sales la emisión de documentos reales ¿Ya? o documentos borradores. Los documentos reales para nosotros en el LibreTE no, no es que sean documentos válidos legalmente siempre, sino que documentos reales se refiere a que son documentos emitidos. Tú dentro de los listados de LibreTE tienes dos listados básicamente, documentos emitidos y documentos borradores, Ajá. o cotizaciones o temporales, dependiendo de dónde estés viendo, siguiendo la, la opción. Temporales, borradores y cotizaciones son, son lo mismo para nosotros. Y los documentos emitidos. A los documentos emitidos nosotros le llamamos documentos reales. Pero si tú estás en un ambiente de prueba, emites emit un documento real, ese documento va a ser real en el ambiente de pruebas. Claro, va a estar emitido, pero no en el ambiente de pruebas. Va a estar emitido en el ambiente prueba. de pruebas. Entonces, sí, puedes probar BIML Sales eh, con eso. De hecho, es una buena idea porque si tú pruebas con el ambiente de pruebas, un documento real, con la configuración de un documento real en, en, en BIML Sales, eh, va a probar el flujo completo siempre, sí o sí. Claro, ah, okay. que ahí voy a también aprovechar de ver si el documento sale rechazado o no por ah, parte de impuesto interno. Sí, entonces ahí te va 100% de la segura, porque cuando tú haces solamente el borrador de Vimexcel, de que es la prueba como normal que se hace, claro, corre el riesgo de pues, que después por algún motivo, X, eh, el documento salga rechazado por impuesto interno. Ahora, nosotros tenemos esos casos súper controlados, así que hoy día en realidad los, los, los problemas generalmente los documentos desde Vimexcel, Creo que nunca, no he visto documentos rechazados hasta ahora. Lo que sí he visto son documentos que salen malos los montos por este tema de la configuración de impuestos, que ese sí. es otro tema y creo que lo hemos hablado en algún momento. Pero documentos rechazados no salen porque eso está re, re, re contra aprobado. Por eso es que en realidad nosotros generalmente no recomendamos usar este ambiente de prueba. Y le decimos, mira, directamente emite un borrador, corrobora que los montos estén bien, para que corroboremos que la configuración de impuestos está, está bien, y después de eso emite documentos reales. Pero sí se puede usar, o sea, si alguien quisiera irse como a la segura, uh -huh. claro, podría probarlo con ese ambiente. Ya, pero ese, ese es un caso, o sea, teniendo eh, librete como ambiente de prueba y teniendo Bill My Sales configurado con documentos temporales. ¿Pero qué pasa? ¿Temporales o reales? Te... O sea, en realidad reales, porque si son reales se van a ir al ambiente ah, de prueba, pero, si, no, pero no a, si no se sí. quedan en el librete nomás. Sí. Un caso el que recién estabas comentando, que el ambiente de prueba libre de en t y documentos reales en BuildMySales, ¿ya? Pero hay otro caso, que por ejemplo el caso de este cliente, donde él ya tenía una integración antigua y ahora quería tener la integración nueva con Build My sales En ese caso, ¿cómo tendría, por ejemplo, que configurar este cliente en Build My sales si sí tiene el ambiente de prueba en librete eh, y documentos reales en... perdón, tiene el ambiente de, de producción en librete y documentos temporales en, o reales en 6 eh, De hecho, cuando estaba revisando el, el, el podcast me di cuenta que se podría crear una configuración nueva a BuildMySales. ¿Por qué? Porque hoy día ese caso no está considerado. O sea, a ver, no está considerado el caso si yo estoy en ambiente de producción en librete, emitir los documentos en el ambiente de pruebas desde Beamer Cells. Uh -huh. Pero la API lo permite. O sea, LibreT lo permite. Entonces, y de hecho es súper fácil agregar eso. O sea, media hora. <ríe> no nos estamos comprometiendo. <ríe> Pero sí, es súper fácil porque en realidad es un cambio súper sencillo. Ahora, en este caso, como hoy día no se puede hacer eso, lo que tiene que hacer el cliente es cambiar la configuración de libret a pruebas. Necesariamente tiene que hacer eso. Ahora, el, claro. problema, el problema de eso es que si él hace eso, la integración antiguo que tiene, va a empezar a emitir los documentos en ambiente de prueba. Es que ese es el punto, o sea, acá lo complicado era que él en su cuenta, en su tienda electrónica, yéndonos un poquito, un poco solamente, a, como a lo más técnico, él tenía dos webhooks configurados, uno de LibreT y otro de Bill 6 Entonces, cualquier orden que se registrara en su tienda electrónica se iba a ejecutar dos veces por estos webhooks. Entonces... Se va a ejecutar dos veces y se va a ejecutar en el mismo ambiente eh, si es que los dos están generando documentos reales, se va a ejecutar en el mismo ambiente y va a generar los documentos reales en el mismo ambiente. Claro, pero ahora la diferencia era si, si LibreT está en producción y Vilma y Sales está como documentos de prueba, eso va a generar que una orden genere un documento real y, y al mismo tiempo genere eh, un documento temporal. Sí. Documento real y documento temporal. Sí, tal sí. cual, tal cual. Sí. Sí, sí, Entonces sí. por eso... o sea... Ahora, es que esa es la otra forma y esa es la forma en la que normalmente se le aconseja probar. Uh -huh. Porque cuando tú generas el documento... Hablemos de documento borrador, okay. o, o, eh, para no confundir con documento de prueba con el ambiente de prueba. Si tú generas un borrador en BIMAL Sales, eso se va a generar en LibreDTD y va a quedar ahí esperando que se haga algo. Uh -huh. Y no se va a impuesto interno. Entonces, eh, cuando tú tienes configurado en, en BIMAL Sales generar documentos borradores, eso no tiene, Da lo mismo en el ambiente de impuesto interno porque nunca va a impuesto interno. Okay. Nunca, nunca se genera. Entonces, esa es la forma en que nosotros recomendamos que se pruebe. Por eso que este tema de eh, usar. Eh, o sea, poder decir desde Beemail Sales que quiero generar el documento en el ambiente de prueba independientemente de la configuración de LibreT nunca se esa opción porque es súper rebuscada, casi nadie la usa, los poquitos que la usan, la usan directamente vía API y vía e-commerce no tiene mucho sentido porque, como decía yo hace un rato, al final eh, no hay, con todos los casos que nosotros hemos probado, porque una de las cosas que hicimos con Beemail Sales que no se hacía con la integración antigua, era que tenemos muchos casos con los que probamos Beemail Sales, o sea... No sé, imagínate que hay como 20 e-commerce y hay solo un e-commerce, por ejemplo, que tiene como 40 casos. O sea, Solamente uno. O sea, hay, no todos tienen 40 casos, obviamente. Ah, ¿sí? Pero hay un e-commerce el que, que, que más tiene que tiene como 40. Entonces, hay muchos casos de prueba en BIMercel. Entonces, los datos pro, para mandar los impuestos internos están bien probados. Están bien probados. Entonces, eh, por eso es esa opción de libreta en producción y que BIMercel genera un documento en el real en el ambiente de... Pruebas de, de, de librete, por lo tanto, en el ambiente de pruebas de impuestos internos, no existe. Porque yo creo que es más útil la opción que tú mencionas ahora, que es, tengo el ambiente de producción en librete uh -huh. y en el 6 emito borradores. Tú sabes borradores okay. y solo borradores. Yo creo que, y esa es la opción que usamos con todos los clientes, de, de hecho. Sí, mira, eh, otra cosa tú, en ese caso, ¿qué considerarías como solución para, para el cliente en ese caso si, por ejemplo, se están generando dos tipos de documentos? Por una orden, o sea, de partida que no tenga configurado los dos permitir documentos reales en ambiente de producción, ya yeah. eso es como, lo, eso es como lo, lo primero. O sea, si él dice, mira, lo que yo voy a hacer es probar porque es un cambio que son todos estos cambios que, van, que, que tienen que ver de qué fin de año. Y lo que yo estoy haciendo simplemente, es, tengo la integración antigua que sé que me está funcionando y, estoy, y quiero probar mi sales para tenerlo bien configurado. Lo que tengo que hacer es te, te configuro los dos web, o sea, tengo el web antiguo en la tienda, agrego el web nuevo de, de mirar sales. En bml configuro con borradores. Uh -huh. Por lo tanto, la integración antigua me genera el documento real en producción uh -huh. y la in e integración de bml me genera un borrador en LibreDT. Una vez que yo tengo bien probado eso, lo doy vuelta. ¿En qué sentido? Paso ah. el de li LibreDT, paso el de la integración antigua borrador y el de bml a documento real. Y ojalá en ese orden. Porque así nunca va a tener documentos duplicados. A lo malo que podría pasar que si te demoraste un par de segundos y justo en esos segundos te entró una orden, te va a quedar un documento temporal que en realidad no era temporal, sino que tenía que ser real y lo puedes generar man manualmente. O sea, no pasa nada. Esa sería la forma correcta de actuar. Ahora, el error sería poner los dos webhooks a generar los dos documentos reales, los dos en producción. Yeah, ¿Y eso en Vilma My Sales no daría ningún tipo de, de problema en las orden, O sea, el hecho de que hayan dos documentos con el mismo receptor, con el mismo monto... Es que Big Mars, es que Big no se preocupa de eso. Me refiero en el, como en el historial de eventos. porque es que no está, po, no está la otra orden. Mm, la otra orden está en eh. la integración antigua. Es que ni siquiera está en la integración antigua, porque la integración antigua es uno de los grandes problemas que tenía, que no tenía ni... O sea, ah, si tiene un historial, po. si tiene un historial de webflow claro, estaría ahí, entonces estaría, tendría el historial en dos lados distintos. Entonces no no va a haber ah, okay. O sea, no vas a tener una alerta por ese lado, eso es simplemente una configuración. Por eso que tiene que estar eso bien configurado, por eso que los webfug es importante que estén bien configurados y por eso también que es muy importante, que generalmente los configuramos no, nosotros. Porque o si sea, la que, configuración sí, inicial la realizamos nosotros, pero si después. No, el cliente no, quiere... te lo puede cambiar, ¿no? podría cambiarlo, pero por eso, por eso, o sea, en el fondo, por eso lo hacemos nosotros, porque igual tiene que estar bien configurado y si bien hay manuales que explican cómo se hacen y el cliente podría hacerlo eventualmente, nosotros ya lo llevamos haciendo harto, entonces preferimos dejarlo nosotros listo. Bueno, tomando en cuenta eh, este contribuyente que tiene un, un, una tienda electrónica, ya sea con la integración antigua o con la nueva, ¿cuáles son las cosas que tú sugieres considerar a los contribuyentes cuando tienen una integración? Eh, tienen, bueno, primero tienen que de decidir cómo van a emitir el documento, si borrador o, o, o no. Ya, lo otro pero es... pero eso, eso se decide al principio, porque al principio necesita decidir eso para aprobar la cuenta. Si está seguro... Que, que está funcionando bien, quizás no sería necesario pasar ah, como por lo que es temporal. Mi pregunta sí. te va como más a lo genérico, no como ah, a la configuración inicial, la verdad. Ya, bueno, en ese caso, por ejemplo, yo me iría por qué tipo de documento quiere emitir como por defecto, porque eso se puede configurar en BML Sales, y en ciertos casos afecta. Hay e-commerce que, por ejemplo, no te permiten a ti decir qué documento se va a emitir que nos permite agregar como esta configuración de qué documento quiero emitir. Entonces, como para que lo vea el cliente. Para que lo vea el cliente, claro. Entonces, eso se puede decidir con otras opciones. Entre, eh, y uh -huh. si no se puede decir en algunos casos, tú puedes colocar un documento por defecto. Yeah. Entonces, tú, por ejemplo, podrías decir, mira, siempre voy a emitir factura. Y hay una opción, hay, hay una opciones que no solo, es una, son unos switch que se activan. Eh, que tú puedes decir, mira, si no se puede emitir una factura, ok, emíteme una boleta. Entonces, esas opciones hay que realizan bien. Y esas opciones tienen que ver con los tipos de documentos que voy a emitir. Ahora, si tú estás en un e-commerce donde... Y esas opciones se configuran en, en la... Se configuran en, en, la, Maid en 6. En Bill Maid 6, en la parte de facturador de librete. Estamos hablando de librete. Ahora, si tú tienes un e-commerce donde sí puedes especificar el tipo de documento, no, pues ahí simplemente te preocupas de que el tipo de documento venga desde el e-commerce y listo. Lo otro oh. eh, tiene que ver con la cantidad de órdenes. O sea, eh, eh, es importante que los clientes... Oh, oh, obviamente, también tiene que ver con la parte inicial. Esto, esto se hace el inicio, pero ¿qué pasa? Si en el tiempo el e-commerce empieza a vender más, puede llegar un punto en el que se le dejen de procesar las órdenes porque llega la cuota. Cuando llega la cuota, eh, lo que va a hacer el sistema es que igual va a guardar las órdenes, las va a dejar registradas, pero no las va a facturar. ¿Cuándo las va a poder facturar? Al mes siguiente. Eh, ¿Qué pasa si no se le factura alguna orden? Puede esperar a que se le reinicie la cuota y hacer, por ejemplo, una facturación masiva. Pero eso tendría que que ser el periodo siguiente. Y lo tiene que hacer en forma manual, o sea, Esa, Sales no va a considerar las órdenes que están no, eso, sin no, facturar no, no, no. y las va a procesar. No, eso actualmente, uh -huh. eh, eh, actualmente no es automático, actualmente se tiene que hacer manual y para eso sí hay una opción de facturación masiva que te permite facturar en grupos de 50 órdenes. Eh, y ahora, ¿Mínimo o máximo? Máximo, máximo. Yeah. Ahora, eso es para, eh, en el fondo, los casos que llegan a la cuota. Uh -huh. Si tú estás, te estás dando cuenta que estás llegando a la cuota, nos avisas y te cambiamos, te cambiamos un plan más eh, superior. O sea, eso sería lo, lo correcto. Y que a todo esto hay planes más grandes que los que están en la página. Luego va a ser que pasa plan, Los planes que están en la página son los que están disponibles como eh, a la rápida. Uh -huh. yeah. Pero tenemos clientes que pueden eh, necesitar planes más grandes y sus planes existen y, y están ocultos. Y, y bueno, y, y, y respecto a esto mismo, los planes, está el hecho de que en el hay dos. Planes gratuitos, por así decirlo. Sí, ¿por Uno que está oculto y el otro que está público. El plan gratuito, eh, visible en el fondo, ah. del plan free, que te permite facturar hasta 100 órdenes procesar hasta 100 órdenes mensuales, yeah. eh, independientemente de si factura o no, procesar hasta 100 órdenes mensuales. Y te permite configurar un e-commerce. Y el otro es el, es, es el plan eh, que es gratis para los usuarios de libre de del servicio Plus. Ya, yeah, ok. Eh, y ese plan te permite procesar hasta 2.000 órdenes mensuales que calza un poquito con la cuota de las 2.000 órdenes de Libre de entonces, si tú usas el servicio o sea, con los 2.000 documentos 2.000 documentos en Libre sí, té. porque sí, sí, documentos sí, de órdenes sí, no sí, es lo mismo sí, sí, 2.000 documentos, perdón entonces, si tú tienes el servicio Plus en Libre té, puedes pedir una cuenta en Vimersel gratuita para procesar hasta 2.000 órdenes si tú ocupas más de 2.000 órdenes ya tendrías que pensar en cambiar a este otro plan entonces, por eso tú también estás sugiriendo considerar y evaluar Cuál es la cantidad de, de, de documentos que van a emitir mensualmente o la cantidad de órdenes que, que tendrían a, que en usar el caso Claro, en el caso de mi Mercedes, interesa saber cuántas órdenes van a procesar. Claro, entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cuenta de librete que es, supera mensualmente, recurrentemente también, eh, las do, los 2.000 documentos, tendría que considerar un plan. Un plan más grande. Claro. Plan más grande. Sí, no, y la cuenta gratuita. La, la cuenta gratuita no te va a servir porque a las 2.000 se te va a cortar y las otras no van a caer facturadas. Van a quedar ahí pendientes claro. y se van a volver a facturar, o sea, yo no, las tengo que volver a facturar Pero si el mes siguiente vuelvo a superar 2000, vas, va a 2.000, va, va, a a va, va a ir arrastrando simplemente. Yeah. Y, y eso obviamente no es sostenible y, y pierde la gracia que es automático. Mira, yo sí. tengo una pregunta. <risa> <risa> <¿Ya>? <risa> Porque me estás haciendo preguntas todo el rato a mí. Eh, es que bueno. tú eres el experto en, en las plataformas, tú las creaste. Uno de los problemas que te había con la integración antigua era... Oh, sí, ya. era <risa> Perdón es que era un problema, es que, o sea, es un problema es que, Por, sí, porque existe sí. hoy día todavía a ver, y yo no voy a expirar con, con, con, con el dolor es un problema porque, porque lo viví en carne propia o sea, tu vivirlo era, Esteban, no sé responder esto y me lo pasáis a mí no, no, en ese <risa> entonces no sí, me lo pasáis, al final no nada a esas integraciones siempre era como, oye, llega un correo con esto y no sé qué es toma, problema tuyo Entonces. espero que estemos pensando en lo mismo No, normalmente sí yeah. entonces, ¿qué pasa aquí? que la integración antigua, lo único que guardaba, o que guarda, que guarda porque todavía existe, ¿Eh? es la orden y, si, y el documento que se generó. Pero si no se generó, hubo un error, hubo un problema, nadie se enteraba. Bueno, en realidad sí si alguien se enteraba. Se supone que se le manda un correo al cliente. El problema Ajá. es que ese correo le llega al cliente, eh, para que el cliente lo mande no siempre lo manda, el correo a veces faltaban cosas, a veces esa integración no mandaba el correo porque había casos que no lo mandaba entonces no, un cacho. Entonces, una de las cosas que hizo un BigMailSafe fue crear este historial de evento. Entonces, a mí me gustaría que desde la parte de soporte, atención al cliente, <risas> contara cuál fue la diferencia al tener ese historial y cómo le ha ayudado a ustedes para resolver los problemas del cliente. Ya, mira, por ejemplo, eh, ya, sí, buena la pregunta. Eh, mira, antes lo que nosotros teníamos que hacer eh, era, el cliente nos decía que eh, tenía una orden pero no se había generado el documento y no sabía qué había pasado, entonces lo primero que nosotros pedíamos eran las credenciales de acceso de la tienda, ya, entonces ahí también era, eh, era un tema porque algunos clientes tenían configurado el, el ingreso a la cuenta con un código que se enviaba un número, entonces teníamos que estar registrando el número en un WhatsApp, contactar a la persona que nos enviara el código a veces la persona no estaba disponible o no le llegaba nunca el, el mensaje, entonces el tiempo, eso fue lo principal, ¿ya? El, el tiempo que, que empezamos a ahorrar, porque dejamos de molestar y depender más del cliente para poder darle una respuesta, porque antes dependíamos, yo creo que en un 80% de la respuesta del cliente, o sea, en que nos diera las credenciales de acceso, en que nos reenviara el correo que le llegaba a su correo en relación a este problema que había tenido en la orden, y bueno, y una vez entrábamos a la tienda a revisar este eh, historial de eventos, por así decirlo, que tenía la tienda, al final no indicaba nada. Y que no todas las tiendas tenían ese historial. O sea, claro, que, ah, sí, eso ah, era lo ver, otro. Yo voy a mencionar, yo voy a ser honesto: eh, el caso del historial de eventos que tenía un Beam sales eh, yo la idea me gustó cuando la vi en Jam Seller. O sea, Jam Seller un historial de eventos que no es igual al de Libre, al, perdón, al de pero se parece. Se parece en el sentido de que tiene pasito a pasito y, tiene, y, y la gracia del de es que tiene el detalle. Uh -huh. Por ejemplo, Shopify tiene uno, pero Shopify tiene uno, no es completo. Shopify se haga más por el lado como de la operación, sí. de la parte pagó, no pagó, se actualizó el stock, pero tampoco va el detalle de los datos. Es como, como lo que, que va pasando por, por debajo, debajo con la orden. Claro, es en cambio en es más completo. Y cuando vi eso dije, no, hay que, hay que tener algo así en b y de hecho eso es yo creo que lo que hizo el cambio más grande para parte de soporte. Sí, sí porque con, exacto, con las cuentas de Jamseller no teníamos tanto problema porque era un historial que, que te, te iba indicando minuto a minuto cuando iba ocurriendo algo y bueno, tú después pintaba como en el recuadro mm. que aparecía y ahí y se desglosaba y, de, y, y te daba el detalle, entonces por eso al principio tú dijiste no, todos te los pasaba, no, todos no te los pasaba, ¿Alguno? que claramente eran esos que no tenía como saber yo en lo, lo personal O los de WooCommerce Sí <risa> Los, no, de, Woo, sí. los hay, de WooCommerce eran Hay ciertas hay, hay, <risa> que no me gustan era eran dolor pero, no, no pero me me antes o, o Claro, sea, antes Woo, porque ahora ya no me pasa eso WooCommerce era un dolor Era un dolor porque el, el historial ahí yo me acuerdo que para poder verlo había que activar el modo de depuración en WooCommerce y eso implicaba casi ralentizar la página porque se activaban un montón de alertas habían clientes que realmente no lo podían hacer no, hubo Merced un cacho. Bueno, todo eso se solucionó con Bimersel. Sí. Hace harto rato sí, ya en todo sí, caso, o sea, eso... Bimer, de hecho, Bimercel ya lleva más de un año de desarrollo y, y de enero de este año que está en Proxample. En, en, en uh -huh. Ya, mira, eso con lo que eran las tiendas eh, antes, con la integración antigua. Pero en cambio ahora, o sea, el cliente nos dice oye, tengo un problema con esta orden. O sea, solamente necesitamos dos cosas, o el número de orden o el número de boleta. Y con eso, con, con uno de esos dos datos, ingresamos a Bill My Sales y, todo el y tenemos todo, o sea, o, o filtramos en las órdenes por el número de boleta o filtramos las órdenes por, eh, bueno, por el número de orden. Pinchamos la orden, nos vamos al historial de evento y ahí nos sale todo, o sea, si hay un error nos dice cuál es el error, que últimamente lo, los que tienen servicio VPM han tenido bastante eh, eh, dificultades. Di, sí, errores en las órdenes por por el tema del XML, los lo libros que hay que respaldar desde librete, de que ah, lo pero, almacena por, ya, por pero, el pero eso al final es un tema de que los usuarios no hacen, el, no hacen algo que tienen que hacer por contrato, claro. que está definido por contrato, o sea, eso ya es, es algo que... No, si, es, o sea, es, eso específicamente de hecho se les dice, o sea, eso es algo que tienen que hacer porque tienen el servicio MiPyme y algo que en realidad no tienen que hacer cuando tienen el servicio Plus. Claro, claro. Porque o sea, en el es. servicio Plus no tienen que estarse preocupando mm. de respaldar de el XML del libro de boleta, entonces... Claro. Eso principalmente. Con la integración antigua era mucho, pero mucho el tiempo que, que teníamos que, que invertir en el ticket y la cantidad de veces que teníamos que molestar al cliente, porque al final es una molestia para ellos que lo estemos contactando eh, constantemente. Y en relación, o sea, o sea, en comparación ahora con el número de boleta o el número de la orden, sabemos cuál es el problema y le damos la respuesta. O sea, es. Se abre el ticket, se entrega la respuesta del problema. Ahora, de, de, de hecho, eso, eso al final igual lo hacemos nosotros porque revisamos y somos el soporte de las plataformas, pero en realidad está tan bien detallado que hay clientes que lo revisan solo. O sea sí. Me pasó una vez con un cliente que estuve conversando y me dijo, no, me dijo, si tú, tú, tú, tú lo que me estás explicando ya lo vi en Vimal 6, de hecho alguien me escribió, me en un ticket literal, me dijo, oye, el historial de evento que tienen en Vimal 6 está pero espectacular, porque realmente tiene todo. Y volviendo como al origen del, del podcast o a la original del podcast, para las partes de pruebas, te sirve caleta. Porque si tú vas a hacer pruebas con, con mi 6 y tienes algún problema, te va el historial de evento y en el historial de evento descubres cuál es el problema y lo corriges. Y eso después lo, lo deja eh, configurado como corresponde. Uh -huh. Entonces, eso ha sido muy bueno. Eh, eso ha sido muy bueno. Y bueno, hay, hay, hay varias cositas todavía que tenemos que mejorar en bml O sea, mejorar en BML6 o en realidad sacar funciones nuevas para hacer más fácil todavía la emisión de los documentos. Pero siempre pensando al final en, en, en, en, en lograr la mayor cantidad de casos de los e-commerce. Porque al final uno diseña, pero después el usuario es el que usa y el usuario el que puso el root sin guión y era con guión. Sí, los usuarios son los que se por pueden ejemplo. experimentar y a veces sacar como más casos que, que sí. acá no se consideran. Casos de errores, porque al final los casos nosotros nosotros vemos, si bien tenemos dentro de los casos de pruebas tenemos algunos casos que están malos, como por ejemplo root sin guión, uh -huh. para nosotros agregarle el guión, pero igual hemos parchado varios casos. O sea, hoy día si tú mandas el root sin guión, da lo mismo. Nosotros le metemos el guión, asumimos que es un root y le metemos el guión. Eh, pero sí, a veces los usuarios llegan a casos no y los vamos parchando. Ahora, para resumir, yo creo que al final lo más importante es que si tú vas a usar Vimeo eh, Sites puedes usar un ambiente de prueba. Ya. Yeah. Con LibreTe o puedes usar un ambiente de prueba, entre comillas, configurando los documentos borradores. Uh -huh. ¿Cierto? Esa es como la moraleja sí. de esto. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, eso. Por, mucha... por hoy día, eso. Sí, sí, creo que con este podcast ya vamos a quedar más claros para pa poder seguir ayudando al cliente porque todavía no se cierra el tío. Super. Entonces, eh, como estábamos hablando recién con Catalina, eh, ustedes pueden, si quieren hacer pruebas con BIML Sales, pueden definir documentos reales o borradores en BIML Sales y en LibreT tienen la opción de usar el ambiente de prueba de impuesto interno. Cualquiera de esas opciones les puede seguir para hacer pruebas. Tienen consideraciones distintas. De todas maneras, si ustedes nos escriben a la, por las plataformas, por la plataforma, cualquiera plataforma, de al equipo de soporte, los vamos a orientar. Eh, Sergio está haciendo mucha propaganda Sergio, acuérdense que es la persona que está detrás de la cámara a los podcasts que dice que están muy buenos de ahora en adelante que le están quedando muy bien editados y por fin se tituló, no, mentira titulado <risas> titula, titula hace, titula hace tiempo pero eso, sobre todo en Spotify así que si no tienes tiempo para ver los videos en, en, en, en YouTube pero te, te, te complicaba el audio en Spotify por cualquier motivo eh, revisa los, los podcasts en Spotify porque ahora tienen mejor audio mejoramos eso y nos vemos en el siguiente podcast.